bueno la siguiente herramienta que vamos a ver se llama quitar duplicados como el nombre lo indica lo que va a hacer es eliminar eh, filas con datos duplicados de la hoja seleccionamos eh, los datos que vamos a analizar pulsamos quitar duplicados tengo que seleccionar eh, la columna que tiene los datos eh, que contienen duplicados en este caso voy a utilizar la primera que es el nombre de usuario entonces eh, voy a quitar la selección de las demás y lo que va a hacer la, la herramienta es buscar datos duplicados en esta columna y eliminar cada fila Mira, acá hay uno por ejemplo acá me dice se encontraron tres duplicados se quitaron fíjense que ya eh, eliminó los datos duplicados podemos aceptar y ya está